La historia de hoy comienza con un día soleado y tranquilo Estoy hasta las narices que las pequeñas monstruitos tengan toda la casa llena de juguetes. Es que algún día me van a matar. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Creo que he visto cómo brillaba ese juguete de allí. ¡Oh no! Pero si es la estrella del juego del Super Mario Bros. Oh, ¡Qué divertido sería ser Super Mario Bros. Por un día! Correr, saltar. ¡Conseguir monedas sin parar! En ese momento no lo sabía, pero iba a pasar una cosa increíble. ¡Pero cómo va a ser Sergio! ¡Si va vestido como si fuera un loco! Bueno, Sergio está un poco loco. También es verdad. <risa> Chicas, ese de ahí es Sergio disfrazado de... ¿Nunu? ¿Mimi? ¿Qué pasa? Pues nada, yo me voy Que no quiero saber nada ¡Papi, papi, papi! ¿De verdad que eres el Super Mario Bros. Real? ¡Dime que sí, dime que sí! ¡Pues claro, Mimi! Soy el Super Bros y puedo hacer Todo lo que hace mi amigo Mario ¡Ja, ser una gatita, pero me parece que Daisha tiene razón, creo que eres un super impostor. ¿De verdad no dudas de Super Sergio Bros? Es lo que mejor se le da a Super Sergio Bros. Ay, que me muero. ¡Genial! Ahora demuestra cómo ganas dinero sin parar de saltar. ¿Ves? Muy bien. Puede ser que sí que tengas algo de Super Mario. Pero ahora harás la prueba de fuego. <ríe> ¿Cómo a Flo! Y si de verdad eres Super Sergio Bros., podrás lanzar fuego. <ríe> pero, Nuno, eso es súper peligroso hacerlo dentro de casa. ¿Ves? Ya sabía yo que eras un impostor. <ríe> Un poquito Mano, ¿ahora ya me crees? Más o menos ¿Pero ahora qué pienso? Super Mario tiene varias vidas, ¿no? Sí, Nunu no, no. Suele tener tres al comienzo de la partida Vale, entonces ¡Super impostor! ¡Super Sergio Bros! Bueno, sí, eso ¿Podrías meter la mano en el encho? seguro puede con eso atención esto es un vídeo de comedia no hagas esto en casa porque si no ¿Puedes hacerte gigante tomando una seta? Pues claro, mirad, ya veréis. ¡Mirad! ¡Hola, soy gigante!